La Biblia del siglo XXI, el año XXI, es el informe CAMPRA. Esa es la palabra de la ciencia. Conociendo el informe definitivo de CAMPRA, conociendo toda la información de lo de las inoculaciones y las vistas bajo el microscopio, como cada día se preocupan de darnos Sevillano y, y Ricardo de la quinta columna. La Biblia del siglo XXI, el año XXI, es el informe canta Esa es la palabra de la ciencia. Son cristales de ADN, como un andamio, forma parte de la circuitería interna de estos cristales, ¿no? Thank you. Es importante que la gente sepa hasta qué punto están engañando a toda la sociedad. La Biblia del siglo XXI, el año XXI, es el informe canta Esa es la palabra de la ciencia. Porque estos son cristales de ADN. Como un andamio forma parte de la circuitería interna de estos cristales, ¿no? Esto puede que sea como una nodriza grande. y emanan todos estos cristalitos pequeños. con el hidrogel misterioso, como un cubo. se o sea, hay todo tipo de fondo En fin, toda esta circuitería pues son circuitos basados en grafeno, el sistema de nanorrutas. Las teorías, ¿eh? Teoría, esto hay que verlo en un cerebro, ¿eh? si es posible de una rata. <risa> <risa> no, Ricardo Delgado y Martín. Yo, porque yo soy desde que era pequeño, mm. que estaba con Antonio Trigo allí, eh, con mi tío Antonio Trigo. Yo, porque yo soy desde que era pequeño, mm. que estaba con Antonio Trigo allí. Eh. Ellos dicen, ¿Este, este hijo puta será más o no al final. Y yo les dejo con la duda. Pero tú nunca vas a saber si yo soy más o no. Pues no lo vas a saber, porque si yo pertenezco a una orden superior a la tuya, como te metas mucho conmigo vas a tener problemas. Y cuando se mueve uno en el mundo del secretismo, de las órdenes secretas y eso, te encuentras un problema. El hecho de que estemos preparando, no, que está ya la, la operación que yo he hecho, la gente ya está la, la operación que yo he hecho. Eso es el, el ataque que hemos tenido de vacunas y todo eso. Esto de ahí de ahí viene la, la operación que yo he hecho. Pero tú nunca vas a saber si yo soy más o menos. Eres un bastardo miserable. Es decir, que todo el mundo se dé cuenta. Ya todo el mundo prácticamente lo sabe. Han tenido la ocurrencia desde ya de acusarnos de estafadores cuando todavía no se ha invertido el dinero, que se haya cogido, que se haya cogido. Esta gente hace tiempo que, que vienen a por nosotros porque saben el daño que estamos haciendo. Porque ellos son basura. Así con todas las palabras no se tienen, pero me imagino, pero que no lo supiera. Todo el que se está oponiendo a esto es simple basura. La Biblia del siglo XXI, el año 21, es el informe Kampner. En la quinta columna hay gente que trabaja de forma pues, altruista y otra gente que da lo que tiene. En la quinta columna hay gente que trabaja de forma pues, altruista y otra gente que da lo que tiene. Ay, qué desgracio, qué imbéciles. Los demás dan dinero. Los demás dan dinero. Ay, qué desgracio, qué imbéciles. Miserables sois. Que critique todo esto es un auténtico miserable. Gente se va a enterar muy pronto quiénes quieren esta historia. Y lo que no, estos si no son nadie. ¿Para qué vamos a discutir? No son nadie, pues humíllame, si no soy nadie. O en ridículo, si no soy nadie, pero además en público. Tú eres un gilipollas. Y lo que viene es a confundir al personal. Tú eres un gilipollas. Pero tú nunca vas a saber si yo soy más o menos. ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué imbéciles!